Muy bien, continuamos entonces con nuestro curso. Ha llegado la hora entonces, ahora de poner un formulario de contacto. Debemos crear nuestro primer formulario de contacto y lo vamos a poner aquí, en esta página que hemos creado, que se llama Contacto, y que hemos puesto el botón en el menú, que se llama también Contacto, ¿verdad? Muy bien, vámonos a nuestro escritorio, vámonos aquí a Plugins, Añadir nuevo, y vamos a añadir un plugin que es gratuito, y que nos va a permitir crear nuestros formularios de contacto se llama Contact Form 7 ponemos ahí en el buscador la palabra la, la frase Contact Form 7 y nos aparece aquí este primero que es de eh, Takayuki Miyoshi aquí dice Contact Form 7 este lo vamos a instalar fíjense es un es un plugin muy bueno que nos permite hacer formularios de contacto sencillos no son tan avanzados como otros plugins que también nos permite hacer formulario de contacto pero para fines de este curso nos va a servir muchísimo y vamos a aprender a, a configurarlo y a hacer algunas modificaciones también muy bien entonces después de haberlo activado eh, perdón este después de haberlo instalado lo vamos a activar le damos clic entonces allí a activar bien entonces una vez activado Vamos a ver que aquí al lado izquierdo, aquí está, se crea una nueva, un nuevo campo que se llama contacto. Fíjense, vamos a darle clic aquí donde dice formularios de contacto. Y automáticamente nos ha creado un formulario de contacto 1. ¿sí? Este es el nombre del formulario de contacto. ¿sí? Aquí a la derecha tenemos el shortcode de este formulario de contacto. Ahí está. Esto lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar en nuestra página. Aquí nos vamos a páginas. Todas las páginas. Abre nueva. Y recuerden que habíamos creado la página que se llama contacto. ¿Verdad? Vamos a editar esta página. Le damos clic a editar. ¿Sí? Y le vamos a dar clic aquí donde le vamos a decir que esta página sea Elementor Ancho Completo. Ahí está ya. Elementor Ancho Completo. Vámonos a editar con Elementor. Bien, vamos a crear una nueva sección y aquí en esta nueva sección vamos a añadir, aquí lo vamos a la izquierda y añadimos el, un widget que va a ser el widget de shortcut, ¿sí? Entonces arrastramos este widget de shortcut, lo arrastramos a esta sección y aquí vamos a pegar el shortcut de nuestro formulario de contacto y aquí lo tenemos, ¿verdad? Es un formulario de contacto entonces 100% funcional, ¿sí? Bien, si regresamos aquí a nuestro, a nuestro escritorio y le damos clic aquí donde dice editar, fíjense, vemos aquí, eh, tenemos tres pestañas o cuatro pestañas, formulario, correo electrónico, mensajes y ajustes adicionales. En la primera pestaña tenemos todo el código de este primer formulario, de, de formulario de contacto 1. Todo esto es el código, ¿verdad? Y fíjense, el primer campo... Que tiene como etiqueta tu nombre y que es obligatorio, se muestra precisamente aquí, tu nombre obligatorio. Es el primer campo, ¿verdad? Es un campo del, del tipo texto. El segundo campo es un campo que lleva como etiqueta tu correo electrónico, que es obligatorio, es un campo de tipo email. ¿Sí? Y está acá, ¿verdad? Tu correo electrónico es un campo de tipo email. El tercer campo lleva como etiqueta asunto y es un campo de tito, del tipo texto también y está aquí, ¿verdad? Y final, después tenemos el campo eh, con la etiqueta tu mensaje que es un campo de área de texto, sí, está aquí. Es un campo de área de texto y finalmente tenemos el botón enviar, ¿verdad? Aquí está el botón enviar. Muy bien. Entonces le digo que le decía que por defecto ya Contact 7 nos crea un formulario completamente eh, operativo. Entonces, este formulario ya lo podemos usar. Si nos vamos aquí a la pestaña de correo electrónico, aquí ya nos configura también nuestro servidor de correo. Bueno, como yo estoy trabajando en localhost, o sea, en un servidor local, eh, es, esta configuración no me va a servir para enviar correos electrónicos porque yo no tengo un servidor de, de correo. Entonces, vamos a pasarnos ahora a una página ya real, que está colgada en internet. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo funciona este formulario, vamos a encontrar un formulario de contacto idéntico a este de aquí, pero nada más que con la configuración del servidor de correo de esa página que sí ya está en internet. ¿Sí? Entonces, vamos a pasarnos aquí. Y nosotros, desde dónde configuramos ese servidor de correo? Eh, recordarán que estando en cPanel, eh, antes de instalar WordPress, ustedes también crearon cuentas de correo electrónico, ¿cierto? Esa cuenta de correo electrónico, en cPanel, eh, por ejemplo, para esta página que se llama, aquí la tenemos, Carpintería Ramos Perú, estamos en su, en su backend, en su, en su escritorio. Para esta página se creó el correo admin arroba .com. Bien, si vamos aquí al, as, al escritorio y nos vamos a, nos vamos aquí a ajustes generales. Entonces, al momento que se instaló WordPress, se instaló precisamente con este correo, con el correo que se creó, admin sí Aquí también se ha instalado Contact for 7, tal como lo hemos instalado en nuestro servidor local. Aquí está, miren, Contact for 7. Si vamos aquí a formularios de contacto. Como vemos, aquí también el, se ha creado formulario de contacto 1, ¿cierto? Si le damos clic aquí a editar, tenemos el mismo código que tenemos aquí. Les voy a mostrar en nuestro localhost. Nos Vamos a la pestaña formulario y este código es el mismo que tenemos ahora para esta página web que sí está en internet. Es el mismo código. ¿Sí? Si nos vamos aquí a la pestaña correo electrónico, ahora sí, todos estos datos son los que ContaFor ha configurado por defecto porque los reconoce del servidor, del servidor de correo. Entonces ya tenemos nuestro formulario 100% funcional. Bien, vamos a hacer una prueba. Entonces, fíjense, voy a abrir aquí en una nueva pestaña, visitar el sitio. Y aquí me voy a la pestaña contacto. Me voy aquí al menú de contacto. Y aquí tenemos el formulario, ¿verdad? Este formulario es el mismo que nosotros eh, aquí trabajando en localhost. Tenemos así, ¿no? Eh, eh, en primer lugar, no lo hemos trabajado todavía, pero nos sale así. Ya después vamos a trabajarlo de tal manera que ahora nos quede así como este de aquí, ¿sí? Pero es el mismo, es el mismo formulario, tiene los mismos campos, todo igual, ¿sí? Nada más que aquí todavía no lo hemos trabajado, recién lo estamos trabajando. Muy bien, pero le digo que este, este formulario de contacto ya es 100% funcional. Voy a abrir en una pestaña de incógnito, una nueva pestaña de incógnito, Sí, voy a abrir una nueva pestaña de incógnito y voy a poner aquí el nombre de la página web para probar el formulario. Aquí está la página web en, una, en, una, en, una, en un navegador incógnito. Vamos aquí a contacto. Bien, y aquí vamos a enviarnos... Vamos a enviarnos un, un formulario. ¿sí? vamos a llenar esto para enviarnos un formulario. Eh, tu correo electrónico vamos a ponerle, le ponemos nuestro correo, asunto, vamos a ponerle asunto 1, mensaje, mensaje 1. Bien, y le damos clic a enviar. Fíjense, nos ha salido, gracias por tu mensaje, ha sido enviado, ¿sí? Entonces, como les decía, es un formulario 100% ya funcional. Si nos vamos a revisar nuestra bandeja de entrada, aquí lo tenemos, fíjense, asunto 1. Ahí está, asunto 1, ¿sí? Cuerpo del mensaje, mensaje 1. Es un formulario, entonces, 100% ya funcional. Regresemos ahora aquí a nuestro formulario y fíjense, Imaginemos que le queremos agregar un campo. Regresemos aquí a la pestaña formulario. Aquí en, tenemos botones donde están todos los campos que podemos agregar. Vamos a suponer que queremos agregarle el campo teléfono. Bien, entonces que ese, quiero que el teléfono vaya después del de correo. Entonces aquí le voy a hacer un espacio. Y le doy clic aquí donde dice teléfono. Voy a decirle que este campo sea requerido. Y le voy a poner aquí teléfono como nombre teléfono bien, voy a darle insertar le doy insertar y aquí se inserta fíjense este nuevo campo teléfono pero le voy a poner etiquetas le voy a poner voy a copiar esta, esta etiqueta de aquí es label dice voy a copiar copio y pego aquí y después de la etiqueta label le voy a poner, le voy a poner así tu teléfono. Tu teléfono. Muy bien. Y le voy a poner luego, voy a cerrar la etiqueta. con este, Voy a copiar este texto de aquí. Copio y pego aquí para cerrar la etiqueta. Muy bien. Le voy a poner, le voy a poner ahora guardar. Vamos a guardar esto. Ahora, aquí donde estoy visualizando mi formulario, le voy a, voy a refrescar. Bien, y vemos que ahora se ha creado un nuevo campo que se llama teléfono, ¿sí? Inclusive aquí regreso y le puedo poner aquí requerido entre paréntesis, ¿no? Requerido, porque hemos puesto que, hemos configurado para que este campo sea requerido, ¿cierto? Bien, y lo vamos a dejar así, así. Muy bien, guardamos nuevamente. Y aquí refrescamos y ahí está, teléfono requerido. Pero fíjense aquí, fíjense, nosotros cuando hicimos el primer experimento y nos enviamos un correo, aquí en... Al, ha llegado nuestro correo y se menciona, fíjense, el asunto. Nosotros habíamos puesto asunto 1, el cuerpo de mensaje, habíamos puesto mensaje 1, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos ahora para que acá al recibir el correo también nos salga el teléfono que esta persona va a poner aquí, en el campo de teléfono? Eso lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos aquí donde dice correo electrónico y recuerden que hemos agregado un nuevo campo que se llama teléfono, ¿verdad? Y aquí, fíjense que en negrita... En negrita justo está esto que dice teléfono, ¿sí? Y está en negrita, o sea, eso nos está diciendo que tenemos que agregar este campo aquí al cuerpo del mensaje, ¿sí? Entonces debemos copiar esto, estos corchetes, dentro del corchete que está la palabra teléfono, debemos copiarlo. Bien, yo voy a copiar esto de aquí, este, que sé yo, un mensaje, lo voy a copiar y lo voy a pegar debajo Solamente para aprovechar los corchetes. En realidad, porque aquí le voy a cambiar. Voy a borrar esto y voy a poner justamente lo que dice aquí. Teléfono. Teléfono. Bien. Listo. Ahora le doy guardar. Me voy nuevamente a mi, a mi ventana de incógnito. Voy a refrescar aquí. Aquí ya. Visualizo el campo de teléfono que es requerido y nuevamente voy a hacer el experimento de enviarme un correo, ¿verdad? Un correo. Lleno los campos. Un teléfono, vamos a poner un teléfono ficticio. Asunto, vamos a ponerle asunto 2, ¿verdad? Y mensaje, mensaje 2. Vamos a ponerle. Bien. Listo. Hemos llenado ya los campos. Enviamos. Muy bien. Ahora revisamos nuestra bandeja de entrada. Y ahí vemos precisamente que nos ha llegado un nuevo correo que dice asunto 2. Y fíjense, nos sale ya el teléfono aquí. Nos sale el teléfono que hemos puesto. Si nosotros regresamos aquí a la configuración de nuestro correo electrónico, si nosotros no hubiésemos puesto esto de aquí, no hubiésemos puesto lo que nos sugería que pongamos al salir esto en negrita, si no hubiésemos puesto, entonces al recibir nuestro mensaje no hubiese salido el teléfono, no hubiese salido el teléfono. Y si nosotros queremos que precisamente le hemos puesto ese campo de teléfono es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué más podemos decir de... Eh, de contact for 7, en realidad podemos hacer muchas configuraciones, solamente estamos viendo las básicas si, ¿sí? estamos viendo las básicas nada más dice acá, correo electrónico 2 bien, vamos a ponerle un check y se despliega todo este código, esto se refiere a lo siguiente, imaginemos que nos envían un correo y nos va a llegar a nuestra bandeja de entrada, verdad, el correo con todo el asunto y el cuerpo del mensaje, etcétera ¿Sí? Pero nosotros queremos que haya una respuesta. Hay una respuesta, por ejemplo, que nos envíen el correo y automáticamente le llegue al correo del, de nuestro cliente, del que, de la persona que ha llenado nuestro formulario, le llegue también un correo, ¿verdad? Le llegue a su bandeja de entrada un correo nuestro diciendo, eh, mira que te estamos enviando un enlace o, qué sé yo, algo algo referente a lo que, que cada uno tiene eh, en mente para su página web, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos desde aquí. Desde aquí. Entonces, marcamos primeramente correo electrónico 2 y aquí donde dice cuerpo de mensaje le ponemos, por ejemplo, gracias aquí está la información. Y aquí podemos poner un enlace, digamos, donde hayamos preparado una información o una landing page, etcétera, ¿no? bien muy bien, entonces aquí vamos a darle guardar bien, ya hemos guardado aquí y vamos aquí a nuestra nuestra ventana de incógnito vamos a refrescar y nuevamente vamos a enviarnos un mensaje sí Antonio Teléfono, un teléfono ficticio. Asunto. Eh, asunto 3 sería este, ¿verdad? Asunto 3. Mensaje, mensaje 3. Bien. Y enviamos. Bien. Entonces, revisamos nuestra bandeja de entrada. Aquí está. Aquí está. Listo, el mensaje 3. Bien, ahora vamos a abrir... El correo, vamos a abrir el correo de, de las personas que supuestamente nos está enviando el mensaje para haberse recibido nuestra confirmación o nuestro mensaje. Y vámonos a ver, aquí vamos a, a ver si llega la bandeja de eh, correos no deseados y ahí precisamente ha llegado, ¿verdad? Ahí está, mensaje de Carpintería de Ramos Perú. Y dice gracias, aquí está la información y ahí podemos incluir un, una landing page o, o algún otro enlace a alguna de nuestras páginas que hayamos creado. Bien, sí, entonces para eso es que nos sirve, para eso es que nos sirve esta parte de correo electrónico 2. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Mensajes. Bien. Por ejemplo, cuando el mensaje es enviado correctamente. Nos, no, nos sale este texto gracias por tu mensaje, ha sido enviado ¿verdad? entonces eso lo vemos por ejemplo aquí el mensaje se envió correctamente ¿verdad? y sale este texto sí desde ahí se configuran todos estos, digamos todo esto quizá nosotros querramos cambiarlo lo podemos hacer desde aquí ¿verdad? yo lo dejo todo por defecto, por ejemplo cuando el mensaje ha fallado cuando ha fallado el envío de mensaje remitente pues saldrá en la ventana este texto avisándole, ¿no? Que hubo un error intentando enviar tu mensaje, por favor, inténtalo de nuevo más tarde. ¿Sí? Este todo este texto nosotros lo podemos cambiar. Muy bien. Y así podemos hacer con todos los demás textos según el mensaje que salga al enviar el formulario. Muy bien, en ajustes adicionales no lo vamos a tocar por ahora, esto es un poco más avanzado. Estamos en el curso del nivel todavía básico. Bien, ahora, eh, listo, ya tenemos nuestro formulario ya hecho, un formulario 100% funcional. Ahora lo que queremos es ponerlo en nuestra página de contacto. Y como le decía, vamos a hacer un diseño más o menos parecido a este. Volvamos entonces a nuestro localhost, aquí lo tenemos, y aquí está nuestro primer formulario de contacto, ¿verdad?, muy bien, entonces vamos a comenzar a editar esta página de contacto. Entonces, voy a borrar esta sección. Voy a añadir una sección nueva a esta sección. Eh, me voy aquí donde dice editar la sección. Me voy a estilo, tipo de fondo y le voy a poner una imagen. pues no Le voy a poner una imagen, de repente esta insertamos la imagen, aquí le ponemos posición centro-centro, no repetir, tamaño abarcar, ¿sí? ¿Qué más? A ver, vamos a ver, vamos a ver el diseño del formulario, una imagen, ¿bien? Uh, vamos a ponerle aquí dentro un espaciador, Ponemos un espaciador y vamos a ponerle más píxeles, así para que se muestre un poco más grande la imagen. Lo voy a dejar un poco así. ¿sí? Eh, vámonos aquí a la sección. Bien. Bien. Bien, le voy a poner ahí, arriba derecha, para que se muestre aquí la, la imagen, un poco, digamos, el rostro. Muy bien. Luego voy a añadir una, una nueva sección. Añado una sección, pero añado una sección con dos, con dos, digamos, con una estructura de dos eh, columnas, ¿no? Más o menos para imitar esto. Fíjense, la, esta columna es un poco más grande que esta, Bien. Entonces, añadimos esta de aquí. Esta estructura. Esta es más grande, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí tenemos dos columnas. La primera columna. A la primera columna vamos a ponerle... nos vamos aquí a la primera columna. Y el tipo de fondo. Vamos a ponerle un color blanco. ¿Sí? Mientras que a la segunda columna... Vamos aquí, clic a la segunda columna, nos vamos a estilo, tipo de fondo, le vamos a poner un color más, más o menos azules, ¿no? Este color más o menos, así, bueno. Listo. Trabajemos en la primera columna. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un título, ¿no? Sí, necesito un presupuesto, dice, ¿no? Vamos entonces, le ponemos aquí en la primera columna, nos ubicamos en la primera columna aquí, haciéndole clic a... Al, a este símbolo más y arrastramos un encabezado arrastramos un encabezado hacia aquí, listo y le ponemos si quiero contactarme con ustedes bien, eso ya sabemos que lo podemos centrar etcétera, verdad, podemos ponerle eh, los estilos que ustedes deseen, lo voy a dejar allí para que ustedes lo puedan seguir trabajando. Bien, ¿qué más? Abajo arrastro el formulario, ¿verdad? Pero lo voy a poner dentro de... Eh, me voy aquí a los puntitos y voy a buscar aquí Contact Form. Bien, tenemos aquí varias opciones, ¿verdad? Contact Form 7, aquí tenemos... Uh, este de aquí, Contrafor7, dice es, un, es eh, un, un widget dentro de Essential Addons, ¿verdad? Que este plugin también lo habíamos instalado. A ver, vamos a arrastrar este, vamos a arrastrar este aquí debajo del título. Bien, listo, ahora dice acá, seleccione un formulario, pues el único formulario que tenemos es el que se llama formulario de contacto 1, ¿no? automáticamente lo detecta aquí bien, ahí está, ya lo está poniendo, ¿verdad? ahí está ¿sí? bien eh, no da la opción que muestre el, el, el título del formulario si quieren, muestran el título o no bien, yo le voy a decir que no que no muestre el título eh, una, la descripción del formulario lo voy a dejar así, tal cual todo. bien, lo voy a dejar así Sí, lo voy a dejar así. Acá nada más, le voy a, le voy a, me voy acá a todos los puntitos y le voy a agregar un espaciador. Voy a arrastrar un espaciador hacia acá, ¿sí? para que esté un poquito espaciado aquí. Muy bien. En el otro lado voy a agregar una caja de iconos. ¿no? voy a agregar este un listado de iconos, un listado de iconos. Para eso, aquí en el buscador pongo ico. Para que me salga esto, listado de iconos. Bien, eso voy a arrastrar hacia la segunda columna, aquí. Sí, fíjense, me sale, un, me sale esto de aquí en el lado izquierdo. Desde aquí ya podemos ir editando, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos algo así, eh, por ejemplo, la dirección, ¿verdad? La dirección, el teléfono, el número de celular, el número de correo, el, el correo electrónico, perdón. Bien, entonces aquí... Cambiamos, vamos a editar cada uno de estos, le damos clic ahí, ponemos ahí, eh, buscamos el icono ¿cierto? De la dirección, vamos a suponer que sea este, por ejemplo, lo insertamos, ¿sí? Y aquí ponemos eh, la dirección, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, Giron, Napo. Sí. Muy bien. Si tuviera un enlace le podemos poner aquí el enlace. ¿Listo? Ahora vamos al segundo, el segundo icono. Entonces, este que sea de teléfono, por ejemplo. Teléfono. Vamos a poner en inglés, inglés sería phone, ¿verdad? Bien, puede ser este, por ejemplo. Insertamos y aquí le ponemos nuestro número, pues, ¿no? ¿Sí? Bien. Vámonos al tercero. Entonces, aquí le podemos poner, por ejemplo, el icono de. Buscamos el icono de WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp, ahí está. WhatsApp, insertamos. Y aquí en texto le ponemos nuestro número de WhatsApp, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, finalmente vamos a, como ya solamente tenemos tres campos, vamos a añadirle un campo, ¿no? Le añadimos, añadimos uno, cambiamos y aquí le vamos a poner eh, el icono de correo, ¿no? Este de aquí, envelope, es este en inglés, ¿no? Entonces insertamos y aquí le ponemos nuestro correo, ¿verdad? Por ejemplo, admin.arroba.midominio.com, eh, ¿no? ¿Sí? En este caso sería su dominio, pues, ¿no? Bien, a este de aquí vamos a cambiarle el icono más bien. Vamos a poner el icono de una casa, ¿no? Que es la dirección. El icono de la casa. Listo. Home. Muy bien. Ya lo tenemos aquí. Ahora sí, desde aquí ya podemos editarlo, ¿no? Por ejemplo, queremos en letras blancas, ¿no? en letras blancas, entonces vamos a editar las letras, todo vamos a ponerlo blanco, entonces nos vamos a estilo uh, en estilo nos vamos eh, dices espacio, vamos a ver si con el espacio podemos ir espaciando esto de aquí ¿Sí? en el icono vamos a darle color blanco igual para el texto sí bien podemos seguir dándole espacio bien fíjese que está muy pegado arriba entonces vamos a lo que vamos a hacer nos vamos a los puntitos y le ponemos un espaciador que arriba no espaciador que tenga un poco más coma de de repente allí sí bien qué más podemos hacer aquí tenemos lo eh, tenemos los enlaces a nuestras redes sociales, ¿verdad? Entonces aquí vamos a, vamos a buscar nuestras redes sociales. El, el, widget, el widget de las redes sociales. Que es este icono de redes sociales. Y lo vamos a arrastrar. ¿Cierto? Lo arrastramos por debajo. A ver, vamos a arrastrarlo bien. Ahí. Ahí. Sí, y ahí están nuestras redes sociales. ¿Cierto? Desde acá ya ustedes saben, si le dan clic a cada uno de estos, entonces aquí pueden poner el en enlace, por ejemplo, a su fan, a su fanpage, ¿verdad? de Facebook. ¿sí? si se van a YouTube, pueden poner aquí el en enlace a su canal de YouTube, etc. ¿Bien? Si quieren esto que sea un poco que sea redondeado, sí, pueden sacarle de aquí también, si no quieren Twitter, lo eliminan. Si quieren redondeado decía, entonces nos vamos aquí a estilo y nos vamos aquí donde dice radio, ¿no? Radio del borde. Entonces, estando aquí enlazado todos los cuatro lados, vamos a comenzar a, a ponerle así, miren, ¿ve? Aquí se puso ya redondo, le hemos dado, vamos a darle 30 píxeles, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, si queremos incrustar esta... Esta sección, vamos a darle clic aquí para, para que nos despliegue aquí al lado izquierdo de editar sección. Vamos a extender, o vamos a dejar así la sección, encaja nada más, sin extenderla. Y lo que vamos a extender más bien es la sección de arriba, esta donde está la imagen. Esta sección de arriba, si la vamos a extender aquí, vamos a disposición, extender, ancho completo, bien, listo. Y ahora nos vamos aquí a la sección de abajo donde está nuestro formulario de contacto y donde están... Donde está todo, todo lo que habíamos editado anteriormente, y a esta sección le vamos, lo vamos a, vamos a quedar avanzado, y en, vamos a desenlazar aquí, y vamos a jugar con los márgenes. Sí, vamos a ponerle, por ejemplo, para abajo, fíjense cómo se va incrustando. ¿sí? entonces fíjense cómo tenemos algo incrustado aquí. Sí. Bien, entonces así, de esa forma, ustedes pueden ir ya editando su formulario de contacto. Bien, esto está un poco un separado, muy junto, perdón. Vamos a ponerle un separador aquí. Arriba vamos todos los puntitos. Y acá un espaciador. Un espaciador le ponemos aquí arriba. Ahí. ¿Sí? Para que esté un poquito más espaciado. Finalmente le damos actualizar. Le damos Actualizar. Vamos a ir viendo cómo queda nuestra página. Entonces, vámonos aquí. Vamos a abrir el sitio en una nueva pestaña. Le damos clic a contacto y así sería viendo nuestro formulario de contacto. ¿verdad? Muy bien. Este es un ejemplo nada más cómo podemos ir editando. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Aquí hay una ligera sombrita, ¿no? ¿Cómo hacemos ese efecto de la sombrita? Vámonos nuevamente a la edición de nuestro formulario. Vámonos a la segunda columna. Le damos clic aquí donde dice editar columna. Vámonos a borde. Vámonos a borde. Y aquí donde dice sombra de caja. Donde dice sombra de caja. Fíjense, borroso, borroso. Vamos a darle un poco más... Unos 60, 65 píxeles. ¿Ven? Se ve un poco borroso aquí, ¿verdad? Bien, vamos a darle a actualizar. Le damos a actualizar. Refrescamos aquí. Listo, se ve un poco borroso, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden seguir aquí editando. Por ejemplo, eh, qué sé yo, este... Pueden ponerle otro texto aquí arriba. ¿Sí? Aquí abajo pueden ponerle un... Vamos a ver si le podemos poner... Vamos a ver Aquí abajo podemos abrir una nueva sección Y podemos poner En esa sección Le damos clic aquí donde dice más Y en esa sección podemos poner eh, Google Maps ¿Sí? Arrastramos Google Maps Google Maps Y automáticamente aquí se va a abrir eh, Google Maps, ¿verdad? Donde acá podemos nosotros configurar nuestra dirección. Aquí configuramos nuestra dirección. Sí, vamos a configurar nuestra dirección, por ejemplo, ponerle ahí, Bien. Lima, ¿no? Bien, aquí está. Eh, podemos definir el zoom, por ejemplo, que haya más zoom. Bien, podemos definir también el alto de esto. Sí, en fin, ustedes pueden definirlo ya de la mejor manera que a ustedes les parezca. Bien, entonces ahí tendríamos ya nuestra página del formulario de contacto. Bien, ustedes tienen aquí muchas infinitas posibilidades que nos ofrece Elemento para que puedan hacer mejores diseños si sí, esta es la base nada más esta es la base pero ustedes podrán hacer diseños mejores entonces hay que echarle práctica mucha práctica muy bien entonces es así como hemos llegado al final de nuestro curso entonces aquí hemos hecho eh, ya nuestra página web Bien, entonces así nos estaría quedando nuestra página web. Esta es nuestra página de portada, nuestra página de inicio. ¿Sí? Vámonos ahora a nuestra página de nosotros. Así nos estaría quedando. Ya ustedes lo pueden mejorar de una mejor manera. Bien, la galería. Sí, le hemos agregado aquí ya algunas fotos para que se vea para que se vea rellena. Noticias, bien, le hemos agregado nada más este pequeño texto, ustedes ya saben cómo hacerlo después de este curso, ya deben entonces haber hecho sus prácticas y están en condiciones de poder hacer todo esto que, que estamos mostrando. Finalmente nuestra página de contacto, bien, ahí está nuestra página de contacto. Muy bien amigos, entonces dejamos finalizado este curso, espero les haya servido y nos vemos en próximos tutoriales donde ya profundizaremos de una manera más avanzada utilizando ya otros, otros widgets, otros temas ¿sí? eh, muchas otras herramientas muy bien, entonces un abrazo nos vemos, cuídense